Consiste en una convocatoria a 90 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires a 30 plazas, son dos plazas por comuna, para que los chicos hagan una actividad al aire libre, reflexionando sobre el medio ambiente y usando su creatividad. Ellos sacan fotografías de distintas partes de la plaza y luego con distintos programas van interviniendo esos espacios públicos y en base a eh, conceptos trabajados con sus docentes sobre el cuidado del medio ambiente pueden recrear espacios ideales. Esto tiene que ver con los lineamientos del Plan Integral de Educación Digital en el cual eh, convocamos a que los alumnos puedan ser productores de contenido. Es muy importante que ellos también puedan ver, al igual que los docentes, que las prácticas de enseñanza y de aprendizaje pueden trascender como espacio físico las paredes de las escuelas ...y puedan eh, moverse por distintos espacios de la ciudad. Eh, sus trabajos luego son eh, subidos a un mapa... ...que se comparte con eh, las 90 escuelas... ...que forman parte de la actividad... ...y donde puede de alguna manera este, mezclarse... ...crear un entramado donde todos esos deseos de los chicos pueden verse materializados en el ciberespacio. Eh, cumplimos así con uno de nuestros objetivos, que es poder eh, convocar a los chicos a participar activamente en la construcción del conocimiento y a que ellos sean los verdaderos protagonistas de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Muy contentos con el trabajo que están haciendo los chicos. Trabajamos con la gente de INTEC, eh, Plan Sarmiento. Impresionante cómo los chicos entienden y nos enseñaban a nosotros cómo crear una ciudad más verde, básicamente. Lo más destacable es eh, cómo los chicos ya tienen incorporado un montón de las cosas que estamos tratando de, de que promuevan, que es el cuidado del ambiente. La verdad que es impresionante cómo ellos ya nacen con esto adentro y se, se nota porque las propuestas que hacen tienen todo que ver con lo que nosotros tratamos, no digo de enseñar, sino de aprender y lo que todos nosotros los adultos tendríamos que saber.